Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, yo ahora mismo, como veis, al final uno se mueve y se va uniendo a distintas iniciativas y una de ellas es, es FinSalud, que no sé si me vais a poner el este, sí, ¿no? Bueno, os voy contando un poco qué es FinSalud. FinSalud es una iniciativa que nace de varias personas, tanto de asociaciones, abogados, psicólogos, epidemiólogos... Que vemos algo que es evidente y es que los fraudes financieros tienen unas consecuencias en la salud física y mental de las personas. Esto que es tan evidente eh, hay que demostrarlo. Eh, no, no, no es fácil. Se han hecho muchos estudios de la influencia de las crisis económicas en la salud de las personas de esto hay ya mucho escrito lo, cómo influye el desempleo cómo influye la, eh, la, la, eh, perder poder adquisitivo etcétera, pero no se ha estudiado cómo influye que te coloquen un swap o una preferente en, eh, en tu salud ¿no? eh, pues si quieres vamos, vamos pasándolo un poco las diapositivas entonces, La situación inicial de la que partimos es que en España la comercialización de las, en las entidades bancarias de productos financieros complejos abusando la, de la confianza del cliente ha afectado la vida de cientos de miles de ahorradores. ¿No? Aquí veis pues, las manifestaciones. Esto es un poco por presentaros, efectivamente, quién forma parte de esto. Está Fernando Zunzunei, que es un abogado experto en, en fraudes financieros, que cuando yo empecé esto, tengo que decirlo, cuando yo empecé a moverme, yo, mi marido es doctor en Derecho, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y él me decía que no teníamos nada que hacer, que no podíamos demandar. Y cuando nos pusimos a, a, a intentar movernos, lo que nos encontramos es que los abogados que saben de fraudes financieros están del otro lado, tienen conflicto de interés y no te pueden defender. Hay muy pocos abogados, y en este caso uno de ellos era eh, Fernando Zunzunegui, que sí que sabía y que sí que estaba del lado del consumidor, pero hasta ahora se habían dedicado a, gra a grandes patrimonios, no a 12.000, 13.000 euros. Eh, la verdad es que en este sentido Zunzunegui ha tenido una evolución y ahora está muy, muy comprometido con esta causa y es el que eh, forma FinSalud y tira de gente conocida como, o, o especialista en, en temas sanitarios, ¿no? como José Riveda Casado o Vicente Ortún. La siguiente, si queréis. Y aquí está el comité científico, porque claro, os podréis imaginar que para demostrar que un fraude financiero te ha impactado en tu salud, vamos a tener del otro lado unos cuantos cuantos informes diciendo que para nada, que esto es cuestión de dinero, que te devuelven tu dinero y se arregló todo. Ni noches sin dormir, ni pastilleo, ni nada. Eso... No, no existe, ¿no? entonces necesitamos gente potente como eh, Victoria Zunzunegui, que es epi epidemióloga, Milena Gobo, que es psicóloga, Ángel Otero, que es un, el investigador principal, y François Belan, que es también investigador. Eh, para hacer un proyecto que pueda tener eh, consecuencias reales y que pueda ser te tenido en cuenta, tiene que pasar por un comité ético, en este caso en el Hospital de la Paz de Madrid, y, eh, y se tiene que presentar el cuestionario, tiene que ser científico, riguroso, etcétera, ¿no? Eh, si quieres pasamos. El objetivo es examinar, como os decía, la relación entre el tipo y la cuantía del fraude bancario y el estado de la salud de las personas afectadas. Siguiente. Eh, cuando uno, eh, esto es una cosa que nos explican los, los científicos, cuando uno se enfrenta a un fraude financiero Tienes, por un lado, lo que es evidente, las dificultades económicas, pero también tienes mucha vergüenza, culpa, se, eh, sentimiento de culpa, el conflicto familiar. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, cuando yo empecé con el tema de los swaps, veíamos matrimonios que discutían entre ellos, ya te lo dije, no lo debías haber contratado, es tu culpa, pero eh, esto ha ido evolucionando y ahora en las hipotecas multidivisas lo que tenemos son divorcios, separaciones, gente que vive junta, a pesar de estar separada, porque no puede eh, permitirse ni siquiera el vivir en dis casas distintas. Es decir, son, son detonantes que afectan también a tu vida eh, familiar y personal. Y, eh, hay, y la tercera consecuencia, hay cambios conductuales, sedentarismo, aumento del tabaco y del alcohol, en fin. Eh, todo esto como conclusión, mala salud física, malestar psicológico y mala calidad del sueño. La hipótesis de la que parten los científicos es que los fraudes financieros que han tenido lugar en España entre 2008 y 2013 han producido un impacto negativo en la salud física y mental y que la salud de las personas afectadas por fraude disminuye a medida que aumenta la cuantía del fraude. Claro, no es lo mismo que perder 10.000 que, que perder 100.000. Cada uno tiene una, una, una, una reacción ¿no? ante la pérdida. Yo Para que os hagáis una idea, eh, yo, lo mío eran 12.000 euros. Si lo comparo ahora con los, eh, con los hipotecados multidivisa, pues no es nada. Y de hecho, pues lo, lo pude afortunadamente lo pude pagar sin problemas. Pero, pero en mí, 12.000 euros era mucha, mucha indignación. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Eh, la siguiente, si queréis. En la metodología, como os decía, es, esto, es, esto tiene que pasar por un comité científico, comité de ética y todo esto, no. es un estudio transversal de víctimas de fraudes financieros definido como malas prácticas bancarias para inducir a la compra de productos complejos ahorradores o a comprar hipotecas en divisas extranjeras en, en el periodo 2008-2013. La muestra, lo que pretendemos, y aquí os empiezo a lanzar, que os invito a la participación, si conocéis gente que, que se una a esta iniciativa, es que al menos 800 personas contesten el cuestionario en el que pues se le hacen distintas preguntas sobre su vida en el último año y ver un poco cómo ha podido cambiar o afectarle. ¿no? Eh, intentamos que sea en todo, en todo territorio nacional. Siguiente. Eh, bueno, esto es justo lo que os había dicho. ¿no? La, la muestra de estudio se recluta. No, yo, eh, com, como, como soy presidente de una asociación y tengo muchos socios que están pasándolo mal, pues eh, voy repartiendo el cuestionario. También hay otra asociación que es Adabanquia que lo va haciendo, pero necesitamos de gente que también nos ayude porque la verdad es que no es fácil superar el umbral de la, de la, de la vergüenza o del reconocer que efectivamente te ha afectado y que, y que podrías tener eh, algún, algún problema. Y esto, eh, hay veces a mí, hay veces que me llega gente y me dice, no, no, a mí no me afecta yo esto lo tengo superado, pero voy a demandar y tal. Y cuando empiezan a hablar, te empiezan a decir cosas que dices, pues menos mal que no te afecta. O sea, es difícil reconocer que, que estás en esto. De hecho, yo una vez viendo, en, porque yo me metía mucho en los foros y estaba escribiendo todo el rato, para una ponencia tener que exponer un poco qué habíamos hecho en la asociación, me di cuenta que durante tranquilamente un año de mi vida, yo estuve enferma. Estuve enferma porque la persona que más participaba en el foro, ahora no lo recuerdo la cantidad, a lo mejor había iniciado 100 discusiones y yo había iniciado 2.000 o 3.000 ¿no? y, y contestaba de manera compulsiva eh, de, de la rabia que tenía. Entonces, eso, reconocer eso como, como parte de una dolencia psíquica no, no es fácil. Yo ya os digo, después de años me, me di cuenta ¿no? que esto me había sucedido. En el cuestionario autoadministrado, o sea, la gente lo, lo rellena tranquilamente en su casa, es totalmente confidencial, pues se mide la, la salud física y mental, lo que la gente percibe, luego hay preguntas trampas, como os digo, para que eh, tú puedes pensar que no te influye, pero para, para los psicólogos sí que se, se, se muestra que, es, que, que influye, de, de ciertos trastornos, de hábitos de vida y de la calidad de vida en general. Y luego también se mide la cuantía del fraude en relación a tus ahorros, el producto que has comprado y cuánto dinero has, has perdido. Y en el caso de las hipotecas multidivisas, si no lo conocéis, pues el problema que tiene esta gente es que pidió 100.000 euros y ahora debe 150.000, después de ocho años pagando. Y que si hubiese estado en una hipoteca en euros, pues debería 70. Entonces, tienen, eh, resulta que han pedido 100 y, y siguen debiendo más y en fin, es, es todo un tema. Entonces, aquí medimos en cuánto le ha aumentado su deuda con respecto a una hipoteca normal, para luego relacionarlo con la parte eh, eh, física y psíquica de, de la persona. Eh, los factores que pueden modificar el impacto del fraude en la salud que se están teniendo en cuenta para, para la estadística es el sexo, el estado civil, la existencia de un confidente, la pertenencia, pertenencia a grupos de afectados, ¿no? porque esto de mal de muchos, consuelo de tontos, pues la verdad es que no, yo no lo veo así porque nos unimos, nos conectamos en red y te empiezas a mover y te empiezas a animar. La resiliencia o capacidad de adaptación a los acontecimientos difíciles y la posible compensación en, por los tribunales. Y estos son los primeros resultados, que los voy a pasar, eh, como veis, llevamos desde julio, moviendo esto, llevamos apenas 86 cuestionarios, por eso es importante la participación. Eh, siguiente. Bueno, la, En la percepción de la salud, eh, en general, eh, como veis, un grupo importante de gente considera casi prácticamente el, más del 40% que su salud es regular y eh, mala y muy mala, o sea, si juntamos la regular mala y muy mala es notablemente superior a la, que la gente que considera que es buena o muy buena. Siguiente. Eh, crisis de ansiedad y diagnósticos psiquiátricos. Los, las columnas de la izquierda son diagnósticos psiquiátricos, o sea, gente que sí, que reconoce que tiene un problema y que está yendo al psicólogo. O que ha tenido una crisis de ansiedad y que ha sido di diagnosticada. Y... La de la derecha, que supera el 90% tanto en preferentes como en hipoteca multidivisa, son personas que por lo que han contestado en el cuestionario, los profesionales consideran que son un posible caso de crisis de ansiedad o de un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? que pueda ser pues, depresión, etc. ¿Vale? Siguiente. Estos son eh, dolores ¿no? que, que puedas tener. Aquí eh, hay factores como que el, el hecho de que los preferentistas, eh, la mayoría, pues pobrecillos, son abuelillos, pues no se sabe muy bien si el, dolo, el dolor, aquí le tendrán que meter un margen, si el dolor es por la preferente o porque ya estamos un poco mayores. ¿no? Pero bueno, estos son cosas que también se están analizando. La siguiente. Horas de sueño y calidad. Aquí sí que es, es muy evidente, ¿no? Entre eh, gente que duerme más o menos eh, menos de cinco horas o entre cinco o seis horas, que es bastante, y luego gente que declara que tiene muy mala calidad de sueño. Más del 50% en los, en, en los dos casos, ¿no? Sí. Y aquí, aquí yo creo que empieza a ser lo, lo, lo grave. Eh, esto es la salud física de las personas comparada con la encuesta nacional de salud del 2012. Es decir, las mismas preguntas se le han hecho a unos afectados por preferentes y multivisas y, a, y a, al resto de la población. Y ahí está la diferencia. ¿no? Entre los, los eh, preferentistas tenemos que eh, consideran que tienen una salud irregular o mala el 80%, los multidiviseros el 70%, si los comparamos con la encuesta de salud, eh, veis que es una diferencia bestial, bestial, porque estamos hablando de que prácticamente el 80% de la gente que ha sufrido un fraude financiero considera que su salud es mala, cuando en el resto de la población, sin, sin fraude financiero de por medio, no llegan al 20% o al 30%. Siguiente, ya, voy a, ya vamos acabando, y la salud mental aquí ya ni os cuento. Ahí lo tenéis, o sea, es, es el más del 90%, tanto en preferentes como en multidivisas, tiene una, una, una salud regular o, ma o mala que comparada con, con la, el resto de la población, comparado por edad, estamos hablando del, del 10 o el 20%. O sea, ahí sí que hay un dato claro, objetivo, además, de que, de que esta gente lo está pasando realmente mal. Y creo que estoy terminando. Bueno, las horas que duerme la gente, comparado con los de Barcelona... Siguiente. Y conclusiones. Conclusiones. Yo creo firmemente en esto, creo que realmente los fraudes financieros están afectando en la salud física y mental de las personas, que esto además nos cuesta todo porque todos vamos más al médico, todos tomamos más medicinas, lo pagamos todos y además… Eh, el problema que hay en, en España frente a otros países como Estados Unidos y los abogados que estéis por aquí lo sabéis, es demostrar judicialmente que ha habido un daño moral que se tiene que restituir. Es decir, si yo he perdido 10.000 euros en preferentes o en acciones o en lo que sea, no es suficiente recuperar el dinero y los intereses. Porque mi salud, mis noches sin dormir, mi insomnio, mis peleas con mi marido, mis crisis, también tienen un precio. Y esto en, en España no... no no se está valorando lo suficiente y creemos que con este tipo de estudio podemos abrir camino, no es fácil, eh, nos, nos llevará nuestros años, pero en ello, en ello estamos. Pues muchísimas gracias, la siguiente ya es los datos de, de, de contacto por si los queréis tomar y sobre todo invitando a la participación. alguna pregunta muy rápida porque estamos fuera de tiempo disculpad una cosa que afecta mucho a la salud es el suicidio eh, tienes datos de cuánta gente cuántos suicidios ha habido que enlazados a este tipo de problemas ¿Ha un número, grosso modo? No, no, no, desgraciadamente no, no, no, no lo tenemos. Eh, lo que sí es verdad es que sí, en, en temas de crisis, eh, crisis económicas está muy estudiado. El otro día oía a una psiquiatra forense decir que por cada punto que aumentaba el desempleo, aumentaba mm, proporcionalmente el número de suicidios. Era, era una cifra bestial. En este tema no, no lo… estamos empezando. No, no, no, no te podría dar ese dato. Eh, hola, eh, eh, yo soy de la plataforma de afectados por la hipoteca, perdí 114.000 euros el piso y, bueno, estoy viviendo de alquiler social gracias a la generosidad de los que me quitaron los 114.000 euros. Eh, Suicidios, pregunta en la PAM. Hace poco, hace menos de una semana, una compañera de Cien Pozuelos, Madrid… Y bueno, y en el País Vasco, y en Andalucía, y en Galicia. No sabría decirte cuántos, pero nosotros decimos que no son suicidios, son asesinatos. Sí, totalmente de Y todos causados por lo mismo. La crisis, la depresión que les entra cuando ven que han pagado su casa casi totalmente y les queda una deuda y encima les quitan el piso, y a veces de malas maneras. Entonces entran en picado y se suicidan. ...se quitan del medio. Gracias. ¿Una pregunta más? Acércate. Por favor. Eh, eh, hola, soy Nelia, quería preguntarte... Eh, ...has hablado de fraude bancario, pero al igual que la compañera de la... ...yo soy también de otros movimientos, en este caso de... Quedó auditoría y quería saber si habéis mirado también el número de efectos, de, por ejemplo, de los contadores ilegales, inteligentes. Por el tema de las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, gracias por la pregunta, pero no, la verdad es que no, que ahí no, ahí no hemos entrado. Claro. Sí, sí, sin duda. Última pregunta. Gracias. Eh, gracias por tu intervención, es muy interesante. Sobre todo porque decías, judicialmente, yo soy abogado y el tema es cómo acreditar judicialmente que un juez valore el daño económico. ¿Dais apoyo? ¿Hay peritos por ahí que a través de la Fundación pueden hacer ese tipo de peritajes para preparar ese informe para llevar a los tribunales? Bueno, me si imagine... hay líneas de trabajo sobre claro, eso. Claro, porque... ima... eso es una de las cosas que hay que ir abriendo, claro, que, que, haya, que se perite. Se ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con Psicólogos Sin Fronteras. Para, un, por una parte para que asistan a las personas a bajo coste y por el otro lado para empezar a crear este tipo de periciales porque lo que tenemos que crear también es una cultura y hacerle ver a los jueces que efectivamente esto no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión que te afecta en tu vida. Entonces, pues ponte en contacto con nosotros y lo vamos viendo. Claro, porque yo asisto legalmente a muchos afectados de, de hipotecas y de preferentes que me llegan, que no tienen ningún tipo de recurso y, lógicamente, aunque vayan a un turno de oficio, pues esos peritos que tienen que acreditar, pues vienen de otra mentalidad y dicen esto es imposible, olvídate y al claro, final… Claro, pero ahí la, la ayuda de Psicólogos Sin Fronteras, que además están muy comprometidos. <coughs> Patricia, muchas gracias. gracias Un abrazo a todo el mundo que está gracias, trabajando gracias contigo.